Bueno, seguimos en Gran Canaria Accesible con más gente. Ahora estamos con dos personas que, bueno, en la pasada elección de la Reina del Carnaval han estado presentes jugando un papel muy importante y en representación de un colectivo que está aquí hoy con nosotros, pero nos lo van a contar ellos. Eh, primeramente, ¿nos dicen sus nombres? Mi nombre es Estefanía. Y mi nombre es Isaac. ¿Han participado en la última elección de la reina, cierto? Sí, sí, sí, sí. Eh, yo de candidata y, yo de, y él de diseñador. Estefanía, ¿qué tal la experiencia? Bueno, es muy difícil explicarlo con palabras, porque la verdad que ha sido algo muy emocionante hacia mi persona. Me pareció completamente maravilloso todo el mes que duró todo, no solo el, el, el acto en sí, sino todo el trabajo que hubo anteriormente, el cariño y, y toda hacia mí que me dedicaron todas las personas. Me pareció completamente positiva. Y al último, bueno, el acto ya fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo me siento todavía emocionada solo de pensarlo. Toda la gente que había allí participando cuando yo me presento me, con la necesidad de que sí puedo, aunque sea sorda, de que sí puedo participar, que estoy, puedo demostrar que soy un miembro más dentro de la sociedad. Y me siento muy, muy contenta y muy, muy feliz. No sé, no sé, no tengo más palabras para poder añadir mi experiencia. ¿Y el trabajo, duro o una cosa fácil? Bueno, yo realmente el trabajo fue muy duro. ...pues no fue el trabajo solamente de un mes... ...sino fue durante nueve meses de mucha gente... como gente voluntaria que estuvieron ahí apoyándome... ...un chico que se llama Julio... ...Julio Vicente... Él también fue el que me ayudó, el diseñador que me enseñó a, a, a cómo hacer los diseños y cómo contactar con los diferentes institutos, con las diferentes instituciones, incluso en, en el Cabildo para poder participar. Y yo realmente, eh, fue una experiencia estresante, pero completamente positiva, te lo digo, maravillosa en una palabra. Además del resultado del puesto en el que quedaron, que tengo entendido que fue un buen puesto, ¿verdad? Sí, sí, un tercer premio. Bueno, yo cuando empecé, digo, bueno, lo importante, yo empecé completamente tranquila. cuando vi pasando a las candidatas y yo veía completamente gente, que, la emoción de la gente me llegó. Y cuando me dijeron que era la tercera, me quedé bloqueada, digo, imposible. El tercer premio, bueno, los sordos complet, completamente contentos, fue, comple no, no tengo palabras, maravilloso, maravilloso. Claro. Y yo les puedo decir exactamente lo mismo, que cuando lo vi, cuando fui viendo las puntuaciones, y decía, ay, me voy a oler, seguro que no nos va a tocar premio, pero en ver solo la participación de todo, yo me sentía ya a gusto, digo, bueno, me pareció que mi trabajo ya estaba valorado con eso, y cuando yo veo que luego van sumándose puntos, van sumándose puntos, van sumándose puntos, va ascendiendo puesto y digo, ay, bueno, la cuarta vez es un buen premio. Y luego cuando digo la tercera, me... bueno, bueno, me volví loco de alegría, loco. Bueno, fui corriendo a buscar el premio, encantado. La verdad, que una experiencia de satisfacción para todos los que tuvimos la oportunidad de verlos y de compartir con ustedes. Y bueno, lo han hecho también en conjunto con la Asociación de Sordos de Gran Canaria, ¿verdad? Que está aquí presente hoy. Sí, sí, sí, por supuesto, claro, clarito. Ahí mismo tal están, si quieres ir a visitarlo. Oh, muy bien. ¿Y cómo están viendo la feria? Pues mira, bastante bien, yo nunca había participado en una feria porque como estoy estudiando en Tenerife, la verdad que tengo poco tiempo, me dijeron, bueno pues tengo que ir hoy porque es un compromiso, pues he venido y entonces he visto las diferentes discapacidades de las personas que han pasado y la verdad que ha sido bastante positivo, entonces eh, he estado disfrutando al máximo, estoy encantada no solo del contacto directo con las personas sino del calor que me han dado. Yo también, yo el año pasado ya yo había venido aquí a la feria y me gustó mucho. No solo por la información de las diferentes discapacidades que puedes ir adquiriendo aquí durante la feria Y digo, bueno, en la segunda también quiero participar. Y ahora con Fanny, me ha encantado. Y estoy disfrutándola. Bueno, pues son ustedes un impulso de alegría para todos los que compartimos el proyecto de la accesibilidad. Esperamos contar con ustedes en una tercera edición. Por supuesto, claro que sí, vamos, eso no hay duda alguna. Vale, eh, venimos. Muchas gracias.